La Policía Nacional puso bajo arresto a un joven acusado de sustraer una motocicleta en el sector Gregorio Luperón de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Luis Miguel Payano Rosario, conocido como Miguel, de 27 años. El informe policial establece que Payano había tomado la motocicleta para probarla y nunca la devolvió. ¿Qué están haciendo a ti? No, porque a mí me tienen preso, yo estaba trabajando. Este policía fue y me buscó que tiene una de arresto. Y ahora el querellante dice que no soy yo, vamos para la fiscalía a ver qué es lo que vamos a hacer con ellos. Claro, yo mi mismo, ahí. ¿Y por qué usted se Claro, ellos se me acusan a mí que yo me robí motor, que tengo nadie de arresto, entonces cuando llegamos que el querellante dice que no soy yo. Y como quiera estoy preso, me pilla y me voy para allá Y dinero, yo es dinero. No, yo no sé de dinero. ¿Cómo es el nombre tuyo? Luis Miguel Payamo Rosario. Ah, Miguel que las doce estaban aquí a la hora de las doce lo que se robaron los moto a la hora en la mañana cuando lo los que se robaron los motores cambios y, cambio, y otro policía los metieron entre treinta 32 mil pesos lo echaron a ellos entonces no viene a matarle daño a nosotros las próximas horas el prevenido será puesto bajo la acción de la justicia entn su noticiero regional robinson polanco